Caramba, me gusta, me gusta filosofía, caramba, porque te, porque te invita a pensar, caramba, porque te, porque te invita a pensar, caramba, y a ya y a conocerse a sí mismo, caramba, y sentir, y sentir. Es un pichín. no quiero que la saque un caramba del blanco. El pichín y sí, caramba no trascendente, se posterga aquí en chile, calamar. Solo sé que nada sé, viva la filosofía. Solo sé que nada sé, la fiesta del pensamiento. Solo sé que nada sé, la fiesta del pensamiento. Solo sé que nada sé, no profeta el laude con Solo sé que nada sé. Varias generaciones, poquito el bosunto y sedancita, a compartir recuerdos, poquito el bosunto y otra Varias generaciones, poquito el bosunto y sedancita. La federación, un poquito en conjunto la abstención.